¿Qué tal amigos? Mi nombre es Bernay López y en este tutorial vamos a comenzar una serie de tutoriales donde vamos a explicar cómo vender productos en línea a través de las redes sociales. Eh, recuerda que para generar ingresos en internet se necesitan tres cosas. Primero que todo, un producto que vender, un lugar donde venderlo y una plataforma de tráfico. En este tutorial nos vamos a enfocar en cómo generar tráfico para vender nuestros productos a través del internet. En la primera parte vamos a hablar de lo que es el tráfico orgánico, es decir, tráfico donde no se debe pagar, no se paga nada, simplemente se hace un gran esfuerzo en publicaciones y en otras estrategias de marketing. Y en otros tutoriales vamos a hablar de cómo se hace tráfico pago para generar altos ingresos entonces vamos a comenzar primero que todo con la red social facebook vamos a comenzar desde cero este tutorial está dirigido desde una persona que no sabe ni cómo crear una cuenta de facebook hasta una persona que ya sea experta experta en facebook entonces en este primer tutorial vamos a ver cómo crear una página de facebook para poder promocionar nuestros productos en internet y venderlos a nivel de todo Colombia o a nivel internacional entonces para crear la página de Facebook lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google y tecleamos la palabra Facebook y aquí nos sale el link para llegar a la, ir, a la, ir a Facebook, una vez estando en Facebook vamos a llegar aquí donde nos van a pedir una serie de datos como el nombre, vamos a colocar nuestro nombre nuestro apellido, les recomiendo que si ya tienen una cuenta de Facebook con sus nombres principales sería bueno que coloquen sus nombres secundarios, por ejemplo si se llama Javier Andrés López Muñoz puede colocar Andrés Muñoz, aquí colocamos un número celular o un correo electrónico y aquí colocamos nuevamente una contraseña y aquí nos está pidiendo la fecha de nacimiento, el día, el mes y el año es importante que estos datos sean confiables, que sean los datos de ustedes, porque en un momento cuando hagamos otro tutorial y expliquemos cómo hace publicidad paga, hay veces que Facebook te, te pide verificar la cuenta, entonces para verificar la cuenta pues toca mandar una licencia, una, el número la fotocopia de la cédula o el pasaporte, para poder verificar que esa cuenta pertenece a la persona que la está creando. Una vez completemos todos esos datos nos vamos aquí en registrar. Una vez registremos todos los datos en nuestro en la cuenta de Facebook nos va a permitir que verifiquemos esa cuenta, entonces nos, va, nos toca meternos al correo que, que registramos para poder verificar la cuenta y que Facebook nos, nos apruebe en nuestra cuenta. En nuestro correo miramos que nos dice que toca confirmar la cuenta, entonces confirmamos la cuenta y ya prácticamente tenemos nuestra cuenta ya prácticamente tenemos nuestra cuenta de Facebook otra cosa importante que aclarar es que cuando tú te registras en Facebook te puedes registrar a través de un correo o a través de un correo electrónico como lo hicimos en esta cuenta o a través de un teléfono celular si te registras a través de un correo electrónico pues dando clic aquí, aquí puedes confirmar la cuenta pero si te registras a través de un celular tienes que copiar el código que te aparece acá abajito lo copias y te vas a la cuenta de Facebook lo que, es, que estás abriendo y lo pegas que vas a la cuenta y aquí lo pegas y una vez aquí ya le das continuar y ya automáticamente te registras una vez estemos en nuestra cuenta de facebook el siguiente paso que vamos a hacer es configurarla entonces para configurarla pues inicialmente no está pidiendo que agreguemos una foto de perfil entonces vamos a subir una foto para nuestra cuenta aquí yo ya la tengo lista subimos la, cuenta, la foto le damos guardar aquí nos aquí nos pide si la vamos a colocar una parte la vamos a colocar otra esta parte es para alejarla o para acercarla entonces le damos guardar y ahí ya quedó nuestra foto, nuestra foto, de, de, de, nuestra foto de perfil otra forma de hacerlo es nos vamos a mi perfil seleccionamos esta parte y allí podemos agregar nuestra foto igualmente nos pide que agreguemos una portada existen muchas herramientas en internet donde se pueden diseñar diferentes tipos de portada en este caso yo utilizo canva.com que es una herramienta gratis tiene una gran parte que es gratis y nos permite diseñar e e posts para diferentes redes sociales en este caso podemos entrar internamente en canva y aquí estamos en la parte de portada donde vamos a ver los diferentes tipos de portadas que hay entonces esta herramienta se la voy a dejar en la descripción, es totalmente gratis, le permite hacer diseños para diferentes tipos de redes sociales y para diferentes tipos de posts que puedan hacer a través de las redes sociales. Siguiendo con el tutorial, entonces ahorita vamos a agregar la, la, una foto de portada y listo, prácticamente ya tenemos en un 80% eh, nuestra nueva cuenta de Facebook donde vamos a promocionar diferentes tipos de, de, productos, de productos. Bueno, como ves, aquí ya tenemos nuestra cuenta de Facebook y podemos publicar, podemos eh, subir fotos fotos o podemos hacer eh, live en vivo el segundo paso que tiene que hacer es irnos a configuración donde vamos a configurar la, la privacidad de nuestro perfil vamos aquí en configuración y nos vamos a privacidad en privacidad pues eh, vamos a, a cambiar algunos datos de acá como este es un perfil que estamos haciendo directamente para lo que es la venta para promocionar nuestros productos en línea pues lo ideal es que sea un perfil público pero en caso de que ustedes quieran un perfil que sea reservado que no muchos puedan ver su foto pues pueden utilizar todas estas configuraciones que están acá y editarlas y cambiarlas a privado en este caso eh, es bueno que editen esta parte y aquí dice quién puede ver tus, tus futuras publicaciones si la dejas así solo la van a ver tus amigos pero entonces le vamos a ampliar a que la pueda ver cualquier persona cualquier público la pueda ver y ya en ese caso cualquier público la, la puede ver después de haber hecho la configuración de la privacidad otro punto importante que es bueno, nos, es bueno que mucha gente no lo sabe pero que puede utilizar ese perfil y etiqueteado. nos vamos a perfil y etiqueteado. y podemos irnos aquí en la parte que dice ocultar comentarios que contengan ciertas palabras de tu perfil, entonces nos vamos a editar, y aquí podemos colocar diferentes tipos de palabras que queramos filtrar, por ejemplo, groserías. escribo una palabra y la agregamos eso significa que si alguna persona escribe grosería en nuestro perfil eh, facebook no lo, va, no lo va a publicar esto es muy bueno hacerlo porque aquí estamos filtrando eh, palabras que no queremos que salgan en nuestro perfil en una publicación que en un momento hagamos y protege nuestra cuenta de personas malintencionadas que quieran hacernos daños a través de de publicar cosas que no, que no son verdad entonces desde ese punto de vista es bueno que todos los hagan para que así puedan curar su cuenta de, de Facebook desde el inicio eh, ahorita nos vamos a publicaciones y en publicaciones hay algunas cosas que también se pueden configurar en este punto vamos a clasificación de los comentarios es muy importante editarlo esto nos, nos dice que va a mostrar los comentarios más, más relevantes que se publiquen en nuestro perfil esta parte es muy buena eh, bloqueos donde nosotros podemos bloquear eh, personas que no queremos en nuestro, en nuestro perfil de facebook eh, de pronto alguna persona malintencionada aquí la podemos bloquear y también podemos bloquear los mensajes los mensajes que ellos escriben igualmente también se puede bloquear lo que son las páginas que comparten nuestro, nuestros, nuestros posts en caso que no queramos que ellos los compartan, Entonces, esta parte es muy buena porque nos permite tener un control de quién puede ver nuestros posts y quién no y para terminar este tutorial vamos a cambiar el, el modo de la pantalla de claro a oscuro entonces nos vamos aquí a mi perfil le damos configuración pantalla y accesibilidad aquí está desactivado aquí lo activamos y aquí ya una vez activado queda como modo oscuro entonces nos vamos otra vez a mi perfil si nos vamos otra vez a mi perfil vemos que queda como modo oscuro y de estas formas pues vamos a proteger nuestros ojos si en caso que nos toque trabajar bastante tiempo en nuestra página estamos terminando con este tutorial bueno y si te gustó este tutorial y si crees que en verdad aprendiste algo nuevo dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas los nuevos tutoriales que vamos a subir de esta serie de cómo vender productos físicos en Facebook